Continúa el incremento de los asaltos en este municipio. La noche del martes, varios ciudadanos denunciaron que fueron víctimas de robo. Piden a las autoridades el incremento del patrullaje policial en diversos sectores. Y Cuando venía eh, llegando a la agencia nueva que está ahí, antes de llegar a la escuela, eh, lo interceptaron eh, cuatro delincuentes, cada cual en un CG, andaban en dos CG,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 No, yo espero que la policía haga su trabajo y que se pueda recuperar el motor. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.